Pasión no es sudor. Una muñeca poseída. ¿Vampiro? ¿Una muñeca vampiro con doritos? Cuando te gustan los doritos, te sale loboll. Sabemos que ahora limpias más tu baño y que además buscas desinfectarlo. Si quieres ayudar a cuidar a tu familia, hazlo con el experto. Con Harpic desinfectas cuidando de ellos. Porque a diferencia de mezclas con cloro, Harpic Baños Ultra sí elimina las manchas difíciles, así como los gérmenes y virus que ahí se esconden, dejando tu baño reluciente. Harpic, más allá de limpieza, baños como nuevos. ¿Para ti qué significa Peña Fiesta? Es un agua mineral de manantial, de origen natural, de calidad y tradición. Es muy nuestra. Más de 70 años comprometida conmigo. Y conmigo. En ofrecer productos de la mejor calidad en todo México. Peñafiel es mi agua mineral. Transparente por naturaleza. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel. ¿Qué más puedo hacer para que mi sonrisa se ve hermosa en todas mis publicaciones? Es importante que mantengas tus encías fuertes para tener una sonrisa hermosa y saludable. ¿Encías? ¿De verdad? Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona.